si tengo sensores en las puertas, en la ventana, porque el problema de ello nunca fue el tamaño del edificio. Porque no es que sea seguro, es que también tiene que parecer seguro.